¡Hola! ¿Cómo están? Este es un video muy breve y va a abordar los monosílabos que tienen un tilde que es diferencial. Porque la mayoría de los monosílabos no tienen tilde. Ustedes saben. De hecho, eh, solamente 8 monosílabos en nuestra lengua tienen ese tilde diferencial que se conoce con el nombre de tilde diacrítico. Recuerden que para nosotros el sustantivo tilde es masculino. Pero en España, en otros lugares, es femenino. Por eso yo me voy a referir, en vez de a la tilde, me voy a referir a el tilde. ¿Mm? Bueno, ¿y dónde vamos a tener que poner el tilde para diferenciar palabras? Bueno, en ocho monosílabos que yo copié aquí, los copié todos sin tilde. ¿Para que Para explicarles. Bueno, pero antes que eso, tiene que quedar bien claro que la mayoría de los monosílabos no llevan tilde. O sea que, cuando usted... Eh, escriba fui, escriba di, escriba eh, fe, eh, dio, todos esos son monosílabos, pero no se diferencian de otro monosílabo y por eso no hay que poner tilde. Solo hay que poner en estos en estos ocho, en donde nosotros tenemos eh, palabras que son diferentes pero que se parecen mucho, de hecho tienen las mismas letras, lo único que las diferencia es el acento gráfico, el tilde, ¿no? Bien. Quería mencionarles que yo utilizo una serie de textos, de libros, algunos son más actualizados. Por ejemplo, este, que es el principal, que es la ortografía básica de la lengua española, de la Real Academia Española. Lo que ocurre con este libro es que ustedes siempre tienen que saber que hay sucesivas ediciones y esas ediciones van cambiando cosas. Por ejemplo, a partir de 2010... Hubo algunos cambios que fueron importantes, ¿no? Y, bueno, y dependiendo de la actualización que ustedes tienen, es eh, lo que les dice que hay o que no hay que hacer eh, en materia de la ortografía en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, este diccionario eh, es bueno, ¿no? Pero el problema es que ya quedó obsoleto. Y ni que hablar de algunos, de algunos libros que tengo acá. Este es bastante viejo y ya hay normas que no se aplican. Y este es de los años 90, el, el, el rojo no sé de qué año es. Este es de los años 90 y también este tiene algunas diferencias con cómo, eh, cómo qué normas rigen ahora. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Bien, eh, entonces vamos al punto. Yo acá tengo la ortografía básica y yo voy a ir leyendo y les voy a ir explicando para que ustedes... Este es este el libro. Eh, para que ustedes... Seguían con respecto a los monosílabos y los tildes. Bueno, dice en la página 45 que eh, hay muchas palabras que son monosílabos. y que no tenemos que eh, tildar. ¿No? Entonces dice que fue, fui, eh, fue eh, sal. Salir, ¿no? Ven, ven, pone casos en la página 45 de algunos monosílabos que efectivamente podrían diferenciarse porque son palabras, son, refieren a palabras distintas, verdaderamente, porque nosotros tenemos sal del verbo salir, pero también tenemos sal que es un sustantivo, la sal, entonces este lo mismo con vino, pero bueno, vino ya es un, ya tiene dos sílabas, ¿no? pero no el tilde no se usa siempre para diferenciar las palabras se usa en estos en estos ocho casos ¿no? pero en sal por ejemplo la sal eh, o sal de mi casa no pones tilde para diferenciar la sal que le pones a la comida de la sal sin embargo en el té sí pasa eso en el té tenés uno que, que lleva tilde y otro que no entonces bueno lo que vamos a hacer es ir directamente a la lista estas ocho que sí se tienen que, que tienen que prestar atención. En, en este libro, que les recomiendo, eh, tienen, un, tienen un cuadrito. Entonces, lo que voy a hacer es voy a ir explicando junto con el cuadrito, ¿no? Eh, se le llama tilde diacrítico eh, o tilde diacrítica a ese tilde que diferencia justamente a estos monosílabos, a, est a estos ocho. Entonces, primero, vamos con el tú. El tú sin tilde, lo tenemos aquí. Es el posesivo. ¿Dónde está...? Tu casa. Y fíjense que está acompañando un sustantivo, ¿no? Está acompañando a, a una palabra que es casa, pero podría ser tu madre, tu perro, tu eh, bicicleta. ¿Mm? Pero todos esos son sustantivos. Entonces, ese, ese siempre está acompañando. ¿Dónde está tu? O oh, tu, tu voz es grave, ¿no? Ahí el sustantivo es voz. Entonces ahí nos lleva tilde. ¿Cuándo lo lleva? Cuando señala a la persona. Es el pronombre personal. Entonces, ahí sí va. Tú me dijiste que no llevaba tilde. Tú sabes. Bueno, el pronombre sí lleva. Tú. Está señalando a una persona. no Es el pronombre personal. Bueno, entonces vamos con el él, el, el artículo. El cartero ya ha venido, dice acá. El hombre eh, me miró. El, el perro ladró ven que siempre está acompañando al sustantivo entonces ahí tienen un artículo ¿Mm? es básicamente lo mismo que en el caso anterior ¿no? eh, el libro estaba roto, bueno, acompaña al libro, acompaña a hombre acompaña pero cuando está solo y, y está señalando a alguien él lo ha visto todo, dice el texto, entonces está señalando es el pronombre personal, él se lleva tilde entonces, cuando señala a la persona el perro, eh, perdón, él me dijo tal cosa, él habló de tal manera, ¿no? Es diferente a cuando es un artículo. El perro, el libro, el hombre. Bueno, vamos con mi. Mi sin tilde. Bueno, es el posesivo. Olvidé mi sombrero. Eh, entonces, y también puede ser el sustantivo que es la nota musical que tampoco lleva tilde. O sea, tanto el posesivo como la nota musical no llevan tilde. Pero cuando vos decís, a mí me gustó la película, te estás señalando a vos mismo. Hazlo por mí. ¿No? Ese es el pronombre personal. Solo dependo de mí mismo. Ahí cuando te señalás, va el tilde. A mí, solo dependo de mí. Bueno, te estás señalando. Siempre es la misma lógica. no Ahora vamos con sí. Dice, la conjunción. Eh, y tiene distintos valores porque hay muchos eh, en nuestra lengua lo que ocurre es que nosotros no nos damos cuenta porque somos hablantes y estamos, tenemos naturalizado, tenemos interiorizado eh, cada significado de las palabras a un punto de que no nos damos cuenta, pasa mucho con, con, con la preposición de, ¿no? que por ejemplo, esa es la que a mí me, me, me llama más la atención, el de porque tiene tantos significados y no nos damos cuenta de todos los significados que tiene. Esa mesa es de madera. Es la mesa, ahí dijimos, de qué está hecha. Es la mesa de Ana. Es la mesa de, eh, yo qué sé, puede ser eh, otra cosa. Es la mesa de desayunar o es la mesa de, del jardín. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dependiendo de la situación, es... ¿Cuál es el significado real del d? De? Bueno, en este caso pasa lo mismo con el sí. Que, que en realidad siempre decimos sí, pero hay, hay muchos sí que nos llevan tilde. Y, por ejemplo, acá dice, si no lo encuentras, dímelo. ¿no? Establece una condición. Si no, lo si no haces algo, ¿no? bueno, ese es ese condicional. Pregúntale si quiere ir. Haz como si no lo supieras. Pero, si yo no lo sabía... Sí será bobo. Y la nota musical. Sí. ¿no? Todos esos son los que nos llevan. Ahora vamos a los que sí. Pronombre personal. Se lo ha reservado para sí. Está orgullosa de sí misma. ¿Mm? Y después, cuando estamos eh, afirmando algo, aceptando algo. Sí, lo haré. ¿no? Sustantivo, aprobación o asentimiento. ¿no? Entonces, acá lo que tenemos es... Un sí que es, es estónico, ¿no? Que sería... Este, que, que, que hay que acentuar, ¿no? Entonces, eh, se lo ha reservado para sí. Está orgullosa de sí misma. Sí, lo haré. ¿Mm? Entonces, cuando usted está diciendo que sí, sí, juro. Tilde. ¿Mm? Bueno. Nosotros podemos asociar sin tilde a la condición, ¿no? Si llueve, no voy. Bueno, vamos con... El T, bueno, el T es, es muy es muy fácil sin el, sin el tilde, porque bueno, eh, la única posibilidad de ponerle tilde a T es cuando es la bebida. Pero después todos los demás T son los que no llevan tilde. Eh, es un pronombre, dice con distintos valores. Ayer te vi en la reunión, ¿de qué te arrepientes? Eh, la letra T no escribió eh, una T mayúscula. Bueno... Todos esos lle no llevan tilde. ¿Cuál, cuál té lleva tilde? Y el té de la bebida. Entonces, si yo digo, eh, te invito el jueves a tomar un té. Bueno, lo que estoy diciendo es, primero el primero va sin tilde. Te invito. Y el segundo a tomar un té. Entonces, el segundo sí hay que poner tilde. Porque es la, la infusión. El de. Bueno, el de, la preposición. Vienen de lejanos países. Eh, borra esa de que es la letra ¿no? ¿Cuándo sí hay que poner el tilde? Entonces esos no llevan tilde Hay que ponerlo cuando es el verbo dar De gracias a que estoy de buen humor Espero que me lo dé ¿Mm? Es el verbo dar ¿no? Entonces ahí sí va el tilde Con C Pronombre con distintos valores Bueno, se lo has traído no lleva tilde Tú, eh, Luis se preparó la comida Solo se han visto una vez Siempre se queja de todo Ese año se quemó Bueno, hay muchos casos, ¿no? Ahora, vamos a ver cuándo le ponemos tilde El verbo ser o el verbo saber Entonces, si yo Vamos a poner un caso con el verbo ser eh, Sé más delicado eh, sé, sé más prolijo. Ese es el verbo ser ¿no? Le estás pidiendo a alguien que sea Y el otro es el verbo saber yo sé que tengo que aprender eso. Yo sé que tengo que ir el jueves, ¿no? Entonces, yo sé. Verbo saber o verbo ser va con tilde. Y el último, el más fácil de todo, yo creo, eh, es el más. ¿no? ¿Por qué? Porque el más eh, es fácil porque nosotros, en, en Latinoamérica en general, pero más en particular en, en el Río de la Plata, Creo que en el resto de Latinoamérica se usa mucho más el otro, eh, el otro el otro, más, valga la redundancia. En el río de la Plata, específicamente, no usamos el más equivalente a pero. El más equivalente a pero es este, ¿no? El más sin tilde. ¿Cuándo usamos...? Eh, ¿Cómo usamos nosotros el más? No, nosotros usamos el más este, que es el más de una cantidad, ¿no? Eh, pero en todos los casos solamente va a llevar tilde va a, llevar, va a ir sin tilde cuando equivalga al pero ¿no? solo cuando equivalga al pero entonces vamos a poner un ejemplo y se van a dar cuenta de que nosotros realmente no lo usamos yo digo eh, eh, fui a lo de María más no la encontré suena muy raro porque nosotros en, en el río de la, el de la plata decimos pero fui a lo de María pero no la encontré ¿no? entonces <coughs> Cuando no decimos cosas peores, ¿verdad? Eh, pero en este caso, más en este caso, tenemos que reconocer que solamente usamos el más, este más. ¿no? Eh, quiero más arroz. Es más o menos la distancia que sea en cualquier contexto que marque una cantidad, es cuando tenemos que poner el tilde. Así que, ya saben. Esta es la lista de los 8 monosílabos con tilde diferencial a los que ustedes tienen que prestar atención y lo que voy a hacer es eh, en un próximo vídeo subir un dictado eh, antes de terminar con el video quiero aclararles algo con respecto a cómo pueden hacer ustedes para organizar cómo ven los videos porque algunos estudiantes me han planteado que no que no saben cómo que no saben cómo identificar cómo encontrar los videos que quieren ver, ¿no? o una lista de videos, y de hecho, los videos se organizan en listas. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero por las dudas, se los aclaro para aquellos que no lo manejen mucho. esto. Ustedes tienen que ir al canal y donde dice listas de reproducción. Bueno, ahí hacen clic en las listas de reproducción, y yo voy organizando los videos de acuerdo a los temas. Entonces, por ejemplo, si usted quiere ver algo de ortografía, bueno haga clic donde dice taller de ortografía y todos los videos que sean de ortografía van al taller de ortografía con respecto a, a los demás este, videos bueno, si usted quiere estudiar sobre quiere estudiar sobre Dante o, o sobre, no sé, siglo XX Pablo Neruda, bueno, cada lista de esas lo va a llevar a la colección de videos a la, justamente a la lista de videos que tratan sobre cada tema de manera tal que no tiene mucho como perderse Solo tiene que ir a la lista de reproducción. Bueno, eso ha, ha sido todo por hoy. Y en un próximo video lo que voy a hacer es un dictado. Un dictado en el que voy a colocar los monosílabos y alguna otra sorpresita para, para que ustedes practiquen. Nos vemos entonces. Estén atentos. Chao.